Yinchikome Tonal, Wan Castolomome y Technehin Metz de Febrero, techin Ometakso Wan Sembual Shivit, Timonechikoke Tataman Timase Walme, Teinishpowi Ne Anal Patal Tippa, Kampatimomashtique Tataman Tenki Walpia y Technehin Teposme Wan Teposwe Katanusno Estamos, qué hacemos, hacia dónde queremos ir. Hablamos sobre qué es la tecnología, hablamos sobre los contenidos, hablamos sobre la sostenibilidad, hablamos también para qué nos serviría aquí la intranet. Y pues la Asamblea dijo: Tenemos que hacer este proyecto juntas y juntos. Lo que estamos aquí es algo comunitario, algo pues cooperativo. La comunicación es un derecho básico, fundamental. Es un derecho humano, es un derecho de las comunidades. Eh, también porque el espectro o el uso ¿no? de ese espacio donde se transmiten las, las, las cosas, las ondas, ¿no? eh, pues es también parte del territorio que las comunidades habitan. Después de seis meses de capacitación pues, y de concluir ese diplomado se nos dio la oportunidad de venir a este campamento El campamento tiene una construcción especial porque tenemos también la visión desde el diseño de este, de, de este programa de formación que es muy necesario que los conocimientos no solo se viertan como algo abstracto sino que sean cosas que se apliquen en la práctica con realidades particulares. Nosotros nos estamos capacitando para hacer las cosas por nosotros mismos. Este, este proceso de formación aporta a mi comunidad a través de mi persona los conocimientos de alguna manera básicos, ¿no? de entrada, de inicio, para que no tengamos como comunidad que estar eh, dependiendo de alguien más, sobre todo de fuera. Generalmente la parte técnica es la que más nos falla y la que más retos nos, hace, nos pone. comprender un montón de cuestiones de electricidad, de manejo del espectro, de, de ondas, de conectividad, eh, de entender cuáles son las, los equipos involucrados en la construcción de una red. Para mí eso es un montón. Muchas veces eh, estas tecnologías llegan como a a posicionarse dentro de las comunidades sin considerar mucho las formas propias ¿no? de, de saber, de sentir, de conocer, de intercambiar. Y creo que estos procesos de redes comunitarias, sobre todo, permiten que haya una reflexión frente a dónde está la tecnología en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestros pueblos. De ver un montón de experiencias y de formas eh, posibles de concretar la construcción de una red comunitaria de diferentes maneras y para diferentes objetivos y para resolver diferentes necesidades. Es una formación donde la cual nos sirve mucho como el trabajo comunitario. También como en mi corregimiento se está elaborando el proyecto de, de telefonía comunitaria y de red de re internet comunitaria, entonces esto implica mucho a que hay alguien que sepa o que entienda algo sobre esto porque allá somos una comunidad que no tenemos mucha formación. Lo más importante que yo creo que es lo que queremos que esté en estos medios y que eso lo vamos a poner nosotros y que eso vamos a cuidar. Hey como medios de comunicación aquí, pero no muestran la vida de lo que es ser masegual, de lo que es la vida en el campo, de lo que es la vida echando tortillas, de lo que es la vida, no sé, trabajando la tierra. Aquí ya hemos definido que vamos a publicar en nuestra lengua, que vamos a publicar lo que hacemos los Masehualme, que vamos a buscar a las personas de mayor edad y tal vez con lo que publiquemos haya niñas y niños que se atrevan a sembrar un árbol de cedro, a sembrar un árbol de pimienta. Usualmente estos temas técnicos se abordan eh, no solamente con un lenguaje que es de difícil acceso para muchas personas, sino también con unos valores, eh, con los que muchas veces no, no, no estamos tan cómodos, no, no nos sentimos tan, tan tranquilos. Entonces creo que en este campamento, por un lado, hay unos lenguajes diferentes, unas formas diferentes, también hay unos cariños diferentes ¿no? que se tejen alrededor de la tecnología y hay unos valores diferentes de para qué la usamos. Entonces eso me parece que es, es muy bonito y muy enriquecedor. Lo que queremos lograr es una visión crítica de las tecnologías, conocimiento sobre cómo manejarlas, para después apropiarlas y transformarlas en la medida en la que la comunidad quiere solucionar temas o lograr los sueños que se han propuesto. Es una oportunidad muy, muy, muy buena de aprender, de conocer y de tejer lazos, de tejer vínculos. Hola, <risa> aprendiendo. Y también nos hace sentir fuertes porque no nos sabemos solos. ¿No? Entonces, eh, sí, es una experiencia bien, bien, bien rica. Este programa de formación es un esfuerzo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con muchas otras organizaciones por poder eh, crear capacidades y fortalecer los procesos de comunicación en comunidades indígenas eh, en todo el continente americano. Y creemos que gracias a estos resultados que se han ido dando, a las experiencias que se han ido construyendo, tanto en la parte online como en la parte presencial, van a fortalecer mucho a eh, estas comunidades y vamos a estar cada vez logrando esos objetivos que se han propuesto a nivel internacional. <tose> que me cae la risa boca no sé que está en el venta como la costa ven que se empieza